Hola amigos, ¿cómo están? Qué introducción épica, ¿no? Bueno, ya paro con los memes. Temí, déjame explicar. Estamos en Doors, pero en la actualización del Día de los Inocentes. Ya sin nada más que decir, comencemos. Oh <laughs> no, buddy! Tú puedes hacerlo sin mí. Bueno, eh, ya sabemos, no soy nada bueno para Doors.